Hola a todos, bienvenidos a mi canal, soy Ellie Pintora y hoy traemos más Poké Noticias de Pokémon Sol y Luna. En este caso les traigo información acerca de los eventos de Pikachu con gorra que se repartirán mediante códigos en los meses de septiembre y octubre de 2017 en Europa y América. Estos Pikachu vendrán con la gorra de las regiones de Pokémon hasta el día de hoy y además vendrán equipados con el Aspicastal Z con un movimiento único para esto y la habilidad Electricidad Estática. Pero tengo que darles una mala noticia, solo podremos conseguir uno y vamos a tener que elegir. No sé qué problema tiene Game Freak con dejarnos de disfrutar de manera legal de la oportunidad, de coleccionar Pokémon entre comillas exóticos. Es que... ¿Acaso Pokémon no se trata de eso? Solo espero que, de una vez por todas, en las siguientes generaciones empiecen a hacer eventos globales, dándonos a todos las mismas oportunidades. Que vivimos en un mundo globalizado e interconectado a niveles asombrosos como para que sigan haciendo segregaciones de este tipo. Pero se quejarán de que aún exista racismo en el mundo cuando tienen herramientas para evitarlo. Dejando a un lado mi pequeño arrebato de universalidad, vamos a tener que elegir entre qué gorra nos gusta más o que pikachu te interesa más en el caso de que la gorra te que lleves te dé un poco igual y para eso está este vídeo donde vamos a ver las características de cada Pikachu para ayudarte a elegir Por cierto, mientras hacía este vídeo, me enteré que para conseguirlo se hará mediante regalo misterioso con el código PIKACHU20 lo cual deduzco que será el mismo para todos pero te darán uno u otro en dependencia del día en que lo recibas Vamos a empezar con el Pikachu con la gorra de Canto, o la también llamada gorra original Solo se podrá conseguir desde el 19 al 25 de septiembre del 2017, así que date prisa. Viene al nivel 1 y con los movimientos rayo, ataque rápido, trueno y agilidad. El segundo es el Pikachu con la gorra de Joen. Solo se podrá conseguir desde el 26 de septiembre al 2 de octubre del 2017. Viene al nivel 6 y con los movimientos rayo, ataque rápido, trueno y cola férrea. De agilidad. El tercero es el Pikachu con la gorra de sino, solo se podrá conseguir desde el 3 al 9 de octubre del 2017. Viene al nivel 10 y con los movimientos rayo, ataque rápido, cola férrea y placas eléctricos en vez de trueno. El cuarto es el Pikachu con la gorra de teselia. solo se podrá conseguir desde el 10 al 16 de octubre del 2017. Viene al nivel 14 y con los movimientos rayo, ataque rápido, cola férrea y placas eléctricos, igual que el de la gorra de sino. El quinto es el Pikachu con la gorra de calo, solo se puede conseguir. Seguir desde el día 17 al 23 de octubre del 2017 Viene en el nivel 17 y con los movimientos Rayo, ataque rápido, cola férrea y bola voltio En vez de placaje eléctrico el sexto y último es el Pikachu con la gorra de Lola, solo se podrá conseguir del 24 al 30 de octubre del 2017, viene al nivel 20 y con los movimientos Rayo, Ataque Rápido, Cola Férrea y Bola Voltio, que es igual que el de Kalos. Tan solo te queda elegir cuál prefieres, y que no se te pasen las fechas, por supuesto. Pues nada, hasta aquí todo por hoy, si les ha gustado denle like, si aún no estás suscrito, suscríbete aquí abajo a la derecha, y nada, nos vemos en las siguientes Poké Noticias, adiós.